Gracias por permanecer aquí en De Mañana y después de esta interesante entrevista acerca de la situación económica de nuestro país que nos dejó a todos Atónico. frisados y atónitos con esta realidad que estamos eh, nosotros padeciendo. Eh, a, a, Julio, antes de que tú presentes a Carolina, yo no pude participar lamentablemente de en la entrevista porque estaba eh, en una circunstancia ahí de carácter de urgencia. Eh, no sé si le preguntaron sobre el, el, el impacto de, del Viernes Negro en la República no, Dominicana no, no, no se tocó que sería eh, hubiese sido importante que se hablara de eso señores, ustedes sabían muchachos cuánto se vendió en el Viernes Negro ¿Cuántos? casi 6 mil millones de pesos ah pues somos un país rico ¿de qué nos quejamos? casi, no lo digo yo, búsquelo en el Diario Libre no se dejen engañar de mí ni de nadie eh, usted ni del Diario lo Libre único. ¿Eh? fuera no, más no, bonito mira, mira, eh, fuera más bonito 6 sí. mil Sí, sí. Eso sí. son 100 millones de dólares. Mira, te en voy a... un día, en la República mira, Dominicana, te voy a... que significa que no estamos tan mal. No, ¿Cuántos somos... son? 100 millones ¿Eh? de dólares. Mira, pero te 100 voy 100 a decir de algo. Lo bueno de esto <ríe> es que. Mira, todo... Yayan. Es muy buena la, la, la, la dinámica económica para el comercio. Sí. Pero te voy a decir algo. Aumentó una cosa. un 22% en relación al año pasado. Sí, pero ¿qué resulta? Cuando tú le buscas el contenido te das cuenta que es un contenido vacío, porque hoy día, en esa misma proporción, se han endeudado una cantidad de personas, Ajá. porque el Viernes Negro no es al cash que se compra solamente. Sí, sí, es así. Evaluar, sí. Bueno, yo prefiero, eso. en vez de escuchar a Yerian y a Francis, prefiero porque escuchar es a Carolina. Es, es el momento de Carolina Hasta con su tema central. Adelante, Carolina. Gracias, Fulvio. Hay que evaluar eh, esos parámetros con que se mide esa venta. Me sumo a lo que dice Francis. Es, una es venta en de base al en, endeudamiento. Igualito como está el Estado. Eh, es la misma Estado. forma lo Quizá que dijo... la gente eh, lo que piensa es como va a cobrar hoy el doble, eh, doble sí, sueldo o el, o el, o el no, salario no en de Navidad. Eh, la gente dice: bueno, yo compro el viernes negro y pago con el salario sí, el, de Navidad. ¿Y Navidad para cuándo? Eso es en base a cuotas. Eh. Pero mira. Ahora, el hijo de, de, del presidente de la, de la Junta Central Electoral sí puede hacer ese tipo de sí, planificación, porque gana jugando? 685 mil Imagínense pesos. ¿A dónde llegamos entonces? Eh, vimos, pudimos escuchar al economista, al profesor Pedro, son 600 brindarnos un panorama... De la situación económica que vive el país, eh, la situación política actual y cómo esta impacta o nos va a impactar en el año que viene y cómo está de hecho en, esta, en estos momentos y algunos elementos fundamentales que están incidiendo en la disminución de los ingresos en nuestro país y en el aumento de la deuda pública. Ahora bien, nosotros en principio del, del programa hablábamos de algunas de las situaciones que estamos viviendo como país. Y por supuesto el tema que está acaparando todos los medios es la disminución en lo que tiene que ver con el, la evaluación que hizo PISA en comparación con el año pasado, donde en los renglones en que se evaluó disminuimos, pero no solo esto, que estamos en el último eh, punto en comparación con otros países. Y hablábamos de otros temas de que la gente tiene que empoderarse. Eh, como el caso del, del endeudamiento, de la aprobación de préstamos, de lo que pasó en el Congreso, del César el Abusador, de lo que dice el director de la DNCD, de lo que dice Yanalay, de lo que dicen las autoridades de Colombia. Y el día a día de la República Dominicana, nosotros como comunicadores, como medio, siempre tratamos de llevar un mensaje a la gente de que debe de estar pendiente con todo lo que acontece en el país, pues nos impacta de manera directa. Eh, todo el acontecer y las malas prácticas políticas y el mal manejo de las instituciones en todos los renglones. Ahora bien, la pregunta sería, y, y recuerdo que algún día me decía, bueno, pero, ok, siempre hablamos de esto y buscamos concientizar y que la gente se empodere. Pero y la pregunta es, ¿y a la gente le interesan estos temas? Porque entonces nosotros nos desgastamos hablando de que hay que enfocarse, de que hay que estar pendiente de las acciones del gobierno, de que hay que estar pendiente con lo que pasa con Punta Catalina, de que hay que estar pendiente con lo que pasa con un ministerio público, con que hay que estar pendiente con lo que acontece con un ministerio de educación, donde los resultados en base a una inversión millonaria que se está haciendo no son ni mínimamente lo esperado, al contrario, hemos ido para atrás. Pero tenemos también un rol que juega la familia en este, en este aspecto de que tiene que ver con la educación. Y todos los renglones que vivimos, eh, quienes o sea, cuando, cuando vivimos en un país, la gente no se empodera o hace eh, le da poca importancia. La seguridad social aumentó, el pago de la seguridad social, por un aspecto de que se le va a bueno, agregar o se le va a eh, aumentar a los servicios que ofrecen. Y usted sabe lo que, por ejemplo, yo hablaba con una señora ayer, o sea, y no saben el por qué, ni tienen la más mínima idea de cómo se maneja la seguridad, seguridad social en su país. No saben cuáles son los reglamentos de esta, no conocen para qué sirve. Y tenemos un aspecto tan fundamental como es la seguridad de cada uno de nosotros en el aspecto de, de salud que la gente no conoce pero tú tienes países como Chile que mira lo que pasó por el aumento o lo que se buscaba de aumentar los años de trabajo y disminuir eh, lo que se percibe por las pensiones. Pero nosotros tenemos acá que Bernabé no daba el dato y que fue un escándalo que ya se olvidó, ya quedó eso en el pasado, ya no se habla de los miles y millones que tienen la FP y los miles y millones de pesos que tienen de los familiares, de gente que se le han muerto sus parientes y todo esto la gente lo desconoce Sí. No es necesariamente que no le importe, porque todo el que sepa que tiene su dinerito ahí, que tiene su pensión por parte de un familiar, pues lo que quiere es que se lo entreguen y lo necesita. Pero no solo eso, todas las trabas que le ponen. Y la gente no se empodera de un tema neurálgico, vital, importantísimo de su país. Pero tenemos el tema de educación, que mira lo que acontece y mira las declaraciones que te da un ministro de educación. ¿Ustedes le escucharon? ¿Ustedes vieron lo que dijo el Ministro de Educación? Que eso no se visualiza ahora, pero ¿cuántos años tiene que se implementó el 4%? Siete. Siete años. ¿Cuántos años tiene el PLD en el poder? La evaluación se hace, o se mide, en edades específicas, se hace, vamos a decir, en muchachos de entre... En quince años. 15 años. Eh, pero ahora, ¿cuántos eh, que, años tiene que, el PLD? Lo que te indica que con relación a la aplicación del 4%, eh, a, las, a las personas que se le ha hecho, claro, aún así no va, no va, no, no va a salir nada positivo, pero con, a los, los muchachos de 15 años no están todavía en edad de haber iniciado eh, con el proceso de 4%. Y de, de, sí, de, y de eh, ellos de tenían 10. 8 años, eh, pero ya estaban en el sistema, pero o sea, no de, iniciaron con el pero sistema. Pero debe de haber un, algún impacto, y contrario a esto, ha disminuido. Aún no se hubiera implementado un 4%, claro. se supone que tus muchachos. Sus adolescentes, quienes son los que van a dirigir los destinos del país, quienes son los que garantizan el desarrollo de una nación, que son su gente, no pueden ir para atrás, independientemente de un 4% o no. Pero ¿quiénes son? Los muchachos de 15, 16, 14 años son los hijos del PLD, como yo le llamo. Desde el 96 a la fecha, con la intervención de Hipólito Mejía, de ese gobierno desastroso que tuvimos, son los hijos del PLD. Y está demostrado que en el aspecto de educación no les ha funcionado. No han podido hacer esas grandes revoluciones educativas que tanto habló Lionel y que tanto se llena la boca el gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina. Entonces, ante todo esto, he citado algunos temas, he hablado de seguridad social, he hablado de, de educación, de he hablado de la deuda pública, de pero a la gente... No sé, y me gustaría saber si es que son apáticos, si es que entienden que no les afecta, si es que piensan que eso es cosa del gobierno, que a mí no me va a afectar que mis muchachos queden como lo más bruto sería el término a nivel internacional. No tienen la capacidad cognitiva que se necesita para decir, bueno, en el aspecto de matemáticas, de ciencia. Los muchachos están, bueno, tenemos una imagen ahí de que eso me parece que lo vamos a tratar en el tema central, ah, yeah. sí, de lo que pasó en el Congreso, en el Senado. Entonces, ante todo esto, el mensaje que quiero dejar acá, y he planteado algunos aspectos importantísimos que nosotros como nación debemos de conocer, debemos hacerlos nuestros, y debemos de empoderarnos, sería la palabra, aunque suene como cliché, porque es que son temas que nos afectan de manera directa o nos suman de manera directa si tuviéramos un mejor avance ...en cada uno de ellos... ...pero la gente no, no, o sea... ...vemos que a veces nos escriben, nos llaman... ...pero la mayoría... ...no, eso no todavía... ...pero la mayoría de la gente... ...es inocente o ignora... ...la importancia... ...fruto de lo mismo... ...fruto de lo mismo... ...claro, baja escolaridad... ...no saben su, su, sus deberes y sus derechos... ...o sea, y el hecho de exigir... ...es que aquí pasan cosas... ...que en cualquier país del mundo... O sea, una revolución. No, y, y no quisiéramos que esto se vea como llamar al desorden, pero estuviera la gente haciendo reclamos. Lo que pasa en esos congresos, lo que pasó aquí en las primarias, lo que está pasando con la seguridad social en la República Dominicana, lo que pasa con el tema de los bancos, y aquí hay una superintendencia de bancos, que no hace nada por ayudar a los usuarios, que recibimos servicios de estas entidades, que abusan, porque lo que hacen es abusar de nosotros, y no las regulan porque es en el cuello que te dan. Pero también hablamos del sector eh, salud. Hablamos del, de, de, de la seguridad en la República Dominicana. O sea, son un sinnúmero de cosas y parecía, parecería fatalista, eh, muy pesimista todo lo que yo estoy diciendo acá, pero alguien que me diga un renglón, que nosotros podamos decir que tenemos resuelto, cítanme alguno, eh, tú, Jan, Francis, años. Fulvio, sí. En 20 años tenemos Oye, resuelto no. el problema de los embarazos en la adolescente. No, no. ¿Cuál más? No, no. no. Estamos hablando de solucionado. No, no, está resuelto. Está resuelto. ¿Cómo? Van a poner las edades más tempranas Van es decir, que ya no serán menores Ya no, no serán, serán menores no sino... por Que nos llamen, que nos llame alguien que nos diga Que nos llame alguien que nos Ay, diga no Un solo problema fundamental Que se ha podido resolver en República Dominicana En dos décadas de gobierno del PLD Con la intervención la educación. De Hipólito Mejía, la educación no Porque mira lo que te dicen no, no, los resultados evoluciona. No, no, espérate, la educación Hay que decir que se ha incrementado eh, El proceso educativo en la República Dominicana Ha experimentado cambios que no tenga los resultados a esperar es otra cosa, pero eso que me refiero, se a ha resultados. buscado la manera de, de establecer. Lo que yo sí he dicho es que no existe una verdad absoluta en que el problema de la educación fuera de dinero. Y ya todos estamos comprendiendo de que no era así, que lo que estaba faltando era vocación y maestros. Pero mira. Y que el, el Estado dejara de ser presión para que una sociedad inmediatista, como decía Sócrates, de la era del vacío, donde nada se concreta, donde los medios que tú utilices para hacerte dinero no importan, y donde aquí después que tú tienes el dinero se te convierte tú parte de la sociedad y de un empresario, sin importar que tú después te destape con que tú eras un César al abusador. Mira, hablamos, ciertamente ha habido un cambio en lo que tiene que ver con el sector educativo, pero los resultados, no, no o sea, se... dónde están, no se, no se pueden palpar de manera positiva. Voy a citar salud, seguridad, educación, vivienda. ¿Cuál es otro más? La tasa de mortalidad que entra en el, en el tema salud. La seguridad. Sí, la seguridad la mencioné. En el 18, en el 18 o sea, no en el 17 nos premiaron porque no teníamos malaria, ya la tenemos de nuevo. Bien, estamos avanzando. Entonces, ante todo esto, nosotros podríamos decir que debemos de evaluar las políticas que se están haciendo a través del Estado. El panorama económico que nosotros vivimos, y, y no soy eh, ni mínimamente economista, pero me... Dio, o sea, afirmé lo que venía pensando hace un tiempo, lo que nos decía el profesor acá. Sí. O sea, lo que nosotros podemos vilumbrar acá en el aspecto económico que vive la República Dominicana es muy delicado. Y ustedes van a ver, van a saber y van a conocer cuando el PLD salga del poder, qué es realmente lo que está pasando acá. Con la deuda pública, con la disminución de los ingresos y con ese uso inadecuado y despilfarro de los recursos del estado. Muchísimas gracias chicos. Muchas gracias bueno, Carolina. Gracias a ti. Toca WhatsApp. Vamos, vamos a ver. tronó Carolina Medina. ¿eh? ¿Cómo fue cómo? ¿Tronó? tronó tronó. No es muy cierto, o sea es demasiado descabellado. Es muy obvio verdad. Iniciamos vamos a conectar con WhatsApp. El 3701 y este caballerito. Sí, sí. <risa> sí, Yo quiero que me felicite. Le nota que se porta bien. Eh. Sí, sí, sí, sí. Tiene carita bueno, de buena tranquilo. gente. Sí, Mírale sí, los deditos. Se le nota. Sí. Felicidades, que está de cumpleaños. Felicidades, vamos a ver. Ahí sí. Eso. Pues. La vieja escuela, Yo sé que a él y... le va a gustar mucho esa canción. Definitivamente. Sí. Sí. No nos mandó el nombre, pero dice. Dice ella, felicíteme a mi niño hermoso, el príncipe de la casa. ¿no? Felicidades. Pues príncipe de la casa, felicidades. Qué Exacto. bello! Jesús Vargas, venimos acá. Jesús Vargas dice, dice que sí. Que sí en relación a la respuesta del día. Dice Angelina San Francisco. Claro que ah, sí. Pero, eh, ya ya no estuvo aquí cuando la pregunta del muro. Ganó el muro, el muro aquí. Y ya sí. no estaba aquí. Yo quisiera ver a Yayán aquí. ¿Cómo, cómo así? Es sí. una pregunta que hubo... Yo te lo voy a enseñar. Ok. okay. Angelina dice, claro que sí. Es una clave directa para los delincuentes. Yo considero que en las circunstancias que estamos viviendo debería el Estado hacerlo más discreto. Dice Inmaculada del sector El ciruelillo Buenos días y bendiciones, staff de Comunicadores Franco Macorizano. Y a mucha honra. Ay, Carolina, hablando de seguridad social, siempre tengo la inquietud, el deseo de que cada asegurado hagamos huelga, dejando de pagar a la ARS el seguro par de meses, a ver cómo ellos se van a hacer. Nosotros somos estafados por estas entidades de seguro, como por ejemplo, año tras año, nos depositan 10 mil pesos para farmacia, no son nada, pero son 8 ocho? Ocho, ocho mil. 8 ocho ocho mil. mil. Y no Exacto. te lo retribuyen, o claro. sea, si, Dios mío, que eso. Que deberíamos protestar exactamente para que sean reembolsables. Para 8 mil no pesos, Yerjan. Pero en una, receta, en una receta se te van oh, a ti 5 claro. mil pesos. En una receta se te van 5 o 4 mil pesos. Claro. Entonces, claro, dice ella, no son nada, pero si yo no lo gasto, se agotan. Eso, anja, ¿Y por qué no me lo acumulan? Uno lo manda y lo mandan a una cuenta. Para ellos todo es ganancia y casi ningún medicamento tiene cobertura. Y bueno. las superintendencias y el Congreso, ¿para qué está? Bien, gracias. Tenemos a Odalis que nos escribió ahora, dice, no, en este país hay atraco los 12 meses del año. Bueno, <risa> señores, ya los bancos le permiten a usted manejar su cuenta de dinero, a la gente que orientarla de manera electrónica. Usted, si le depositan hoy su doble sueldo... Eh, utilice, eh, vaya al, al banco, haga una, una, eh, una cuenta ¿Y de tú internet. ¿Tú crees que por eso está libre? No, pero tú, eh, por ejemplo, tú pagas y haces la transferencia a través de sí, eso sí, y pero, te evitas que te quiten la mayoría Pero tú sabes, Yerjan, que no todo el mundo usa teléfono, tiene internet, en todas el las casas las de aplicaciones. la República Dominicana hay un teléfono de Carolina. Pero el uso de las aplicaciones, Yerjan, el, el, el, el uso de las casas. aplicaciones, tú me puedes decir, sí, a pero que me tengo que ¿Tú sabes cuánto es la brecha de.? del.